Muchas gracias. Esta generación es muy joven. Es muy la, joven, sí, no la conocen. La, la música no la conocen. conocen. Podríamos no salieron, haber puesto la de John Wick. No salieron los, los fans a sacar fotos. Tal ni cual. Nada. Ah, pero esto está bueno para la luz. Bueno, vamos a empezar a, con a, el... ¿Damos una pista que era? Sí, no sé si saben qué es División Miami, pero... O Miami Vice. Miami Vice, pero bueno. Vamos a comenzar con el Foro Público de Políticas, la CNIC 39... No tendremos que tener, tenemos el. para pasar el costo. Eh, el FPP, si pudiera tenerlo, ¿sabes qué me ha parado no, no, no, no importa, ya lo sabemos. El FPP es un foro de CNIC, que es gratuito y abierto a todas las personas. No hay que ser miembro, no hay que ser de la región eh, para, para estar en él. Eh, nosotros somos los moderadores, Sergio Salbute Rojas y Tomás Panucho Lynch. Eh, ahí están nuestros correos, desde cuándo somos y demás. Eh, en esta sesión aplica el código de conducta de la comunidad de CNIC ahí tienen el enlace y los que quieren inscribirse en el foro, en la lista de correo, ahí tienen también un QR para que lo puedan escanear y si no van a esa dirección. La presentación por supuesto está en la página de la CNIC. Los invitamos a participar desde su propio lugar. Vuelvo a recalcar. Eh, pueden trabajar en una gran corporación, pueden ser alguien que esté solamente interesado en internet y que trabaje de cualquier cosa. No hay que ser técnico, no hay que saber hasta el último bit del último paquete para participar, sino sencillamente que estén interesados en promover mejoras a nuestro manual y proceso de políticas. El proceso de desarrollo de políticas tiene cinco, seis etapas que una es una discusión inicial, se presenta una nueva propuesta hay ocho semanas para discutirla se tiene que presentar una vez en el foro luego tenemos un, llamamos un primer determinación de consenso donde los moderadores en dos semanas determinamos si hay consenso o no hay consenso si hubo consenso pasamos a una sesión de últimos comentarios que dura cuatro semanas Nuevamente ahí recibimos y analizamos los comentarios de la comunidad y tenemos una semana para determinar el consenso final. Si hay consenso, se pasa al directorio y el directorio puede ratificar o no. Eh, tuvimos esta, esta vuelta, ahora vamos a verlo, pero tuvimos una, una propuesta que pasó primer consenso, segundo consenso y el directorio no lo ratificó. Si lo ratifica, se pasa a implementación. Y en cualquiera de las etapas, cuando no alcanza consenso o si el autor de la propuesta eh, determina que quiere presentar una nueva versión, se puede volver a empezar todo el ciclo. ¿Qué es el consenso? Esa es la gran pregunta de todo el mundo. Eh, el consenso no es una votación. El consenso podemos estar mil personas de acuerdo y hay un... Una voz en el desierto que dice que esto no es así, que hay que hacerlo de otra manera. Y, y ese, ese aporte, ese comentario, nos sirve muchísimo para evaluar a nosotros si hay consenso de la comunidad o no. Entonces, eh, pedimos que, que todas las voces nuevamente eh, nos comenten qué es lo que piensan de cada una de estas propuestas. Este es tuyo, ¿no? Ah, no. no sí. El siguiente. ¿Sí? El siguiente. sí. No, el mío. Este es mío. Es tuyo. Okay. Este es mío. <ríe> ¿Qué pasó desde el foro último en Santa Cruz? Eh, hubo varias propuestas. Eh, una propuesta, la LAC 2022-1, alcanzó consenso y fue implementada. La 2022 no alcanzó consenso. La 2023. Tampoco alcanzó consenso y hoy se presenta una nueva versión 20223. La propuesta fue esta es la que dije la propuesta alcanzó consenso no fue ratificada por el directorio por lo que hoy vamos a ver una nueva versión de la misma propuesta la 2021-5 no alcanzó consenso la 2022-4 alcanzó consenso elección de moderadores del PDP y ya fue implementada a fines de la, del 2022. Y una reciente que acaba de ser implementada es facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA la 2020-10. Esa fue implementada hace pocos días. Así que ahora le paso el control a mi compañero Sergio. Muchas gracias, Tomás. Vamos a repasar un poco aquí el ciclo de vida de la presentación de cada propuesta. Los autores tendrán 10 minutos. Para presentar su propuesta a la comunidad Luego de eso vamos a tener un espacio de dos minutos Para medir la temperatura de la sala Es decir, vamos a hacer una encuesta eh, Los que están conectados también tendrán esa posibilidad um, Seguido de eso vamos a tener cinco minutos Para que el staff presente el análisis de impacto De esa propuesta presentada Y luego ocho minutos, micrófono abierto Para que puedan hacer sus preguntas, comentarios y dudas Recuerden que los que están en la sala, por favor, tenemos tres micrófonos. Um, um, y por favor, nombre, um, país y organización a la cual representan. Los que están en el Zoom um, tienen el botón de Q&A, es un botoncito que está debajo. Um, deben presionar ahí para escribir o directamente hay un botoncito que es para levantar la mano y, y nuestro compañero Franco va a habilitarles el micrófono. Bien, este es el manual de uso de, de, del foro, vamos a eh, cada orador, pedimos por favor que hable en su idioma nativo, tenemos sesión, está siendo traducida, hay transcripción también y tenemos las, las, las traducciones a, al español, portugués y español, así es que por favor respeten eso, cada orador, ya sea en micrófono o en presentación, en su idioma nativo. Pedimos respetar los tiempos asignados por los moderadores, así podemos terminar en tiempo um, el foro e ir um, al, al almuerzo. En el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, vamos a priorizar la diversidad de voces, o sea que aquellas personas que aún no, se han, um, no han comentado el micrófono tendrán prioridad antes de las personas que, que ya han hecho algún comentario. Eh, la agenda para este, para este foro, son cinco propuestas que van a estar presentándose. Eh, a las 11.45, o sea, ahora tendría que estar arrancando, se va a presentar la propuesta LAC 2026 en su versión 4. El nombre de la propuesta es Cambios Varios del PDP. A las 12.10 vamos a presentar la propuesta LAC 2022-3 en su versión 2. El nombre de esta propuesta es Manejo de Recursos Recuperados con Origen en la Reserva para Infraestructura Crítica. Y a las 12.30 se va a presentar la propuesta LAC 2023 en su versión 5 y el nombre de la propuesta es El análisis de impacto es obligatorio. Poco antes del almuerzo vamos a invitar a, a que se presente el reporte del ASO-AC. Um, luego tenemos una hora de, de almuerzo, por favor pedimos puntualidad porque después tenemos la asamblea, necesitamos terminar el foro también a tiempo. Entonces a las 14, por favor, todos en sala. Um, la propuesta que vamos a presentar luego del almuerzo es la LAC 2023-2 en su versión 1 el nombre de la propuesta es incluir IPv6 en el texto de la sección 5 del manual, seguidamente a las 14.25 se presentará la propuesta LAC 2023-1 versión 1 y el nombre de la propuesta es aclaración del consenso Luego vamos a tener un espacio de media hora, son 14.50, el micrófono abierto para que la comunidad eh, opine, debata sobre todos los temas propuestos en el foro. Y a las 15.20 cerramos el foro. Así es que sin más que mencionar, vamos a comenzar con la presentación de las propuestas.